Para que nos entendamos, este artículo dice todo lo contrario que la fábula de la cigarra y la hormiga. Es decir, que los artistas tienen derecho a vivir de su arte, que los científicos tienen derecho a vivir de sus investigaciones, que tenemos que respetar la propiedad intelectual y que nosotros también tenemos derecho a disfrutar de las producciones artísticas y del progreso científico que conllevan esas investigaciones científicas. He escogido la canción Haga que Pase, de J. Ramos, no solo porque está directamente relacionada con el artículo, sino también por el propio autor. J. Ramos pertenece al grupo musical Haga que Pase, también como la canción. Es un grupo, ellos se autodenominan como activistas es decir, hacen activismo a través del arte. Ellos llevan programas de defensa de los derechos humanos o de promoción de la paz a comunidades afrodescendientes como la de J. Ramos o a colectivos vulnerables de la región del Cauca, de donde son originarios. La actividad de los activistas molestó tanto a las autoridades y a otras personalidades que fueron acabando poco a poco con ellos. J. Ramos se salvó y Hoy día está acogido por Amnistía Internacional y vive de su arte, vive de las canciones que hace para los más jóvenes. El activismo de J. Ramos a mí me ha recordado a las compañías de teatro La Barraca o Teatro del Pueblo que se crearon unos años antes de la Guerra Civil, la cual acabó con ellos y con las misiones pedagógicas en las que estaban inscritos. Eh, eran grupos de teatro que pretendían llevar la cultura a las gentes más humildes, a los campesinos, a la gente del pueblo que eran analfabetos. Eh, era una época en la que la cultura era muy escasa en España y las escuelas eh, adolecían de graves carencias. No como ahora. Eh, como se trata de un rap... Es muy rápido y J. Ramos lo que pretende es dar un mensaje. Por lo tanto, el vídeo que presento, que es un vídeo oficial, eh, va, eh, presenta frases escritas para que la gente se vaya quedando con los mensajes. Sin embargo, hay algunas veces que tiene términos colombianos que los españoles no entendemos. Precisamente la, mi frase favorita eh, contiene uno de estos términos, maricada. Dice, no me invento maricadas para hacerte mover el culo, vengo a ponerle luz a lo que te hace ver oscuro. Maricadas significa algo así como eh, tontería, nadería, bobada. En este caso se refiere a canciones que todos conocemos, canciones que no tienen mensaje ninguno, pero que sin embargo llevan un mensaje subliminal y es, Ver a la mujer como una muñeca que, cuya misión tiene que ser bailar sensualmente para excitar a los hombres. Precisamente una de las facetas de Haga que pase es luchar en pro de la mujer y contra la violencia machista. Cuando acaba la canción ya está esa musiquita de final de canción y también dice una frase que me gusta mucho. No tenemos necesidad de un reality show para que pasen las cosas tus habilidades son las únicas bases. Eh, se refiere a esos programas basura que todos conocemos, que están llenos de gente, que no tienen oficio, que no tienen cultura o no tienen una habilidad, un talento especial, y que los ponen en unas situaciones más o menos complejas para que sus reacciones pues, diviertan al personal. Precisamente la canción Haga que pase dice todo lo contrario. Dice que... Eh, si tú tienes una habilidad, si tú tienes un talento, tienes que promocionarlo, tienes que intentar conseguir tus objetivos a base de trabajar ese talento, trabajar esas habilidades que tienes. Muchas gracias por escuchar. Espero que disfrutéis muchísimo con esta canción. Haga que pase.